simplemente que veamos cómo la FAO, es pues la fundación que tiene, bueno, la, la, la entidad ligada a las Naciones Unidas, que lleva cuestiones de alimentación, pues plantea que en estas décadas hemos perdido el 75% de la biodiversidad cultivada. Es decir, hemos perdido de cada cuatro plantas que teníamos, tres. Y está pasando lo mismo con las especies ganaderas, las, las vacas, el, las cabras y aquí bueno pues hay, estos son datos sacados de los últimos informes pues, pues en Italia entre el 50 y el 80 se han perdido hasta el 71% de las variedades de tejadanzo cebollas tomates y berenjena. en Corea del Sur eh, de 56 especies de cultivos se perdieron el 82% de las variedades simplemente en menos de 10 años no es decir que cuando llega este modelo industrial tiene unos impactos no Agrotóxicos, que es otro elemento, es decir, cuando planteamos que hay que maximizar los rendimientos, producir a tope, producir a tope y exprimir la tierra al máximo posible para sacar rendimientos muy altos en el corto plazo, pues digamos que la industria inventó este tipo de agrotóxicos, ¿no es decir? Pues no podemos permitirnos el riesgo de que haya una flapa, no podemos permitirnos el riesgo de, que, de, de, de perder, ¿no? Digamos, alguno de un porcentaje de de desintensificación, ¿no? Y esto, bueno, esta es la publicidad que ha venido sobre el DDT. ¿no? El DDT ahora mismo está prohibidísimo, el DDT se ha demostrado que así era súper tóxico, bueno, pues que provocaba un montón de enfermedades, pero esta es la publicidad. de TDT, estás en, aquí en España, o en, bueno, sacado de la hemeroteca de la ABC, es decir, pues no se aplica el principio de precaución, entonces la industria digamos, eh, agroalimentaria pues, ¿sí? no tiene que dar cuenta nada más que cuando se demuestra que están produciendo enfermedades. ¿no? Esto es una foto de cómo tiene que ir un agricultor para echar hoy los pesticidas. Sí, aquí, bueno, como ven la, la marca Monsanto, que es una de, las, de estas grandes multinacionales. Así es como tiene que ir un agricultor para echarlos. Si sí, Las primeras víctimas de este tipo de industria son los agricultores. Sí, los consumidores también se pueden, nos vemos afectados por toda esta proliferación de químicos y demás, pero los agricultores son los primeros porque... Si tú estás jurado todos los días en el campo, al final esta medida de seguridad no la cumplen ni la mitad de los días. Por tiempo, por rollo, por... Acaban siendo los, los primeros afectados directamente, ¿no? Que, que un agricultor tenga que ir vestido como un señor de los que estaba trabajando en Fukushima, pues evidentemente no. Confianza ni inspira, ¿no? Luego el tema de la salud, ¿no? Es decir, que hemos estado asistiendo a una serie de escándalos alimentarios que son más o menos recurrentes y empieza a haber una desafección, ¿no? La gente empieza a estar preocupada con lo que comemos, ¿no? es decir, más o menos, existe una preocupación más o menos socializada que ha ido creciendo durante los últimos años sobre qué, qué pasa ya no a nivel social, ambiental, sino qué nos puede pasar a nivel de salud a cada uno y cada una con los efectos que tiene, pues cómo nos alimentamos, ¿no? Otro rasgo sería la, lo que hablábamos de la creciente mecanización, y ¿qué ha hecho? Aparte de que muchos agricultores y agricultoras tengan que endeudarse para acceder a esta mecanización que es lo único que les hace competitivos tiene digamos un elemento que ahora veremos cuando empecemos a hablar de las estrategias del cambio es decir, esta mecanización es altísimamente dependiente de insumos energéticos ¿no? Es decir, y en un periodo en el que se avecina pues un contexto de crisis energética creciente de acceso a combustibles fósiles cada vez pues más dificultoso y más caro pues tener una agricultura tan dependiente de de la localización, pues es un elemento interesante. Otro sería la desarticulación del mundo rural, es decir, que bueno, pues en Europa cada vez desaparecen las explotaciones agrarias, sobre todo pequeñas y medianas explotaciones, y bueno, pues vamos viendo como la pérdida del peso de, de ese sector primario que decíamos que la agricultura producía alimentos y que era un elemento pues, que debía ser estratégico para cualquier economía, pues ha ido perdiendo peso, ha ¿no? pasado de tener el 25% de la población activa al 4,4% y a representar simplemente pues, no llegar ni al 3% del producto interior justo, ¿no? Eso está suponiendo pues, que muchas actividades de ese mundo rural al que asociábamos la agricultura, pues los pueblos estén abandonando, no haya gente joven que se quede, no haya oportunidades de ganarse la vida y bueno, pues es un elemento también que, que condiciona. ¿no? Ya estamos acabando con la parte un poco de decir, bueno, ¿por qué es importante hablar de esta cosas? Esto, del, esto es el hipo, Es una cosa bastante interesante que, que, que elaboran mensualmente la COAP, la concentración de las empresas y y lo de consumidores, ¿no? Mensualmente va viendo cuál es la diferencia entre, esto se llama indicador de precios origen destino, ¿no? Lo que se le paga a un productor por su producto y lo que paga un consumidor en el punto final, ¿no? Entonces, bueno, pues o sea en rojo ellos tienen marcados los que consideran más escandalosos, ¿no? Las aceitunas en origen a 0,72, precio de destino 4,50 euros. Incremento de 500 y pico por ciento. Ajo, 0,70, precio de destino 5,33, 661 por ciento. Repollo, casi un mil por ciento, ¿no? Así que le pagan a 0,11 el kilo y se vende a 1,10. Para la fin, 0,18, 1,60, 708 sí. Esto, vamos, usted te da 5 meses, pero vamos, que... Está actualizada, pues en la página de la COAG, ponemos IPOD y podemos ir viendo cómo varía, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que este sistema alimentario a los agricultores no les está beneficiando, es decir, ellos no se están quedando con ese sobreprecio y los consumidores tampoco estamos beneficiándonos demasiado de este modelo, sino que hay algo entre medias que es quien está acaparando y concentrando pues, los beneficios económicos, ¿no? Por decirlo así. Y esta ya es otra de las últimas dudas de que le damos alimentos kilométricos. ¿no? Vamos a ver lo del pollo. Cada día España importa 330.000 kilos de pollo. Cada día España exporta 205.000 kilos de pollo. ¿Cuál creéis que es la correcta? ¿Exportamos o importamos pollo? ¿Qué sensación os da? Importamos. ¿Y que traemos pollo? Sí. ¿Sí? Bueno. Las patatas. Cada día importamos casi 100.000 kilos de patatas de ¿vale? Israel. Cada día importamos 220.000 kilos de patatas del Reino Unido o cada día exportamos 72.000 kilos al Reino Unido. ¿Exportamos patatas? ¿Crees que exportamos patatas? No. ¿De Reino Unido? ¿Lo importamos? ¿Eh? Aquí tenemos más cuidado, ¿no? Bueno, lo gracioso de este asunto es que todo es verdad. Es decir, cada día exportamos 300.000 kilos de patatas o 300.000 kilos de pollo al Reino Unido y nos traemos otros 200.000. Nos traemos 300.000 kilos de patatas de, de no sé dónde, mandamos 70.000 al Reino Unido que a la vez nos está mandando patatas. Es decir, y esto solamente es factible por lo que decíamos, ¿no? De que los impactos ambientales y la disponibilidad de energía abundante y barata lo han hecho posible, pero en un contexto en el que esto vaya cambiando... Digamos que este desmadre kilométrico de camiones y barcos viajando a toda pastilla por el planeta llevando la comida de un sitio a otro. Además, o sea, con el absurdo incluso, bueno, hay un cuento muy bonito que cuenta el choque de dos camiones en la frontera entre España y Francia y los dos llevaban tomates, ¿no? Y bueno, hay una historia bastante chula de decir, bueno, ¿qué, qué, qué despropósitos propósito le estamos haciendo en la medida en que cruzamos alimentos, no? Bueno, digamos que esto forma parte de un contexto, se podría hablar más también de otras problemáticas asociadas, porque es como la selección de algunos de los problemas vinculados al sistema alimentario. ¿no? Decimos, cambio. El cambio, no nosotros pensamos que no es una opción, es un imperativo ahora mismo. Es decir, Va a cambiar, otra cosa es si somos capaces de canalizar ese cambio hacia, hacia un modelo en el cual prime pues, una mayor justicia social, una mayor redistribución de la riqueza que genera el sistema alimentario, y si ese sistema alimentario vamos a conseguir, digamos, encajarlo en un sistema social que sea sostenible, que esté más vinculado pues, al territorio. Esa es una de las apuestas, pero tampoco es, digamos, que el escenario se abre en el sentido de que va a haber cambio. Es decir, que la crisis energética, el cambio climático, van a generar grandes perturbaciones que van a afectar radicalmente al sistema alimentario. ¿Qué es lo que está pasando? Algunas de las alternativas que hay, pues, unas pasan por la agricultura ecológica, ¿no? ¿A qué nos suena la agricultura ecológica? ¿Qué, ¿Qué diferencia tendría la agricultura ecológica con todo lo que hemos estado viendo antes? No aplica pesticidas. No implica abonos de síntesis, ¿no? Es decir, en algunos casos hay maquinaria, así es que bueno, eso no es, digamos que la agricultura ecológica es este sello que certifica. Simplemente la agricultura ecológica lo único que certifica es que no hemos echado abonos de síntesis química ni que hemos echado pesticidas. Lo único. Da igual si lo están haciendo gente con o sin, sin contrato, si estas si esta plantas es ecológicas van a ir a Alemania o se van a quedar en los pueblos de alrededor. ¿Vale? La agricultura ecológica lo único que nos certifica es si tiene o no esa sustitución de insumos. ¿no? Que aquí serían insumos naturales, si pues se echa abono, pero es abono natural, se, echan, se controla ¿no? pues que haya plagas, que, eh, que, no que, pues, pues que las plantas no sufran ataques, pero mediante sistemas de control biológicos, ¿no? ya sea bien preparados, o bueno, pues, bichitos buenos que se comen a los bichitos malos, cosas de este tipo. Bueno, esta es un poco de la evolución de la superficie cultivada en España, de, de tierra en producción ecológica, es decir, que, vemos que, bueno, pues, que es una realidad creciente. Y que, que es algo que ha ido ganando pues, eh, una presencia si queremos dentro de la sociedad incluso pues, dentro del, de la, del propio sector eh, agrario pues, bueno, es una realidad cada vez más consolidada ¿no? una de las paradojas más curiosas ¿no? Pues España es el país de Europa que, eh, que mayor superficie tiene dedicada a la agricultura ecológica en porcentaje nos van a Italia, un pues, poquito más pequeño pero en lo que es superficies totales somos el, el país de Europa que más, que más dedica Paradoja. Prácticamente no nos comemos nada de todo lo que se está produciendo ecológico. Lo está todo, casi todo el 80 y pico por ciento se exporta. Y que somos unos grandes productores ecológicos, pero no consumimos ecológico. Se lo comen otros que creen que, pues que esa apuesta tiene sentido, ¿no? Por la, el consumo de, de productos ecológicos. Y bueno, es pues una paradoja interesante. Frente a esto, que es un poco pues, la agricultura ecológica, hay otro paradigma están relacionados pero digamos que tiene pues como otras filosofías ¿no? que sería la, de la agroecología la agroecología sí que se, digamos que se preocupa por el ciclo completo de la cadena desde la producción en finca, es decir, ¿cómo son los manejos agrarios? pues que no se utilicen esos pesticidas pero también se preocupa por las condiciones de trabajo de la gente la inserción de esa empresa o de esa producción en un territorio, en un entorno en unos núcleos de población se preocupa por la distribución, es decir trata de, de generar canales de distribución en los cuales tanto el productor como el consumidor crean que están teniendo unas relaciones justas es decir que bueno, trata, por eso se trata de saltarse a esos intermediarios o tener intermediarios que sean controlables, que sean, bueno, pues que se muevan bajo otros parámetros económicos y genera otras relaciones de cercanía con el consumidor, una cercanía no solamente en kilómetros, que también se trata de, de consumir los productos lo más cercanos posibles, sino también una cercanía afectiva, ¿no? de que el consumidor piense y tenga en cuenta de dónde viene, el esfuerzo que tiene, la dificultad que tiene pues, producir alimentos, ¿no? que hay una relación pues, un poco más próxima entre producción y consumo. ¿no? Esto suena muy bonito y podríamos decir, ah, es que claro, es pues, eso es imposible. Bueno, la FAO, que era esta entidad que decíamos de las Naciones Unidas, que tampoco son los colectivos ecologistas, gente un poco de la que pudiera haber más sospecha de. De, que de, de la veracidad o la credibilidad de sus afirmaciones, pues el informe Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación en 2011 sacó un informe en el que planteaba que la agroecología podía alimentar al mundo. Es decir, que, que no es que sea una panacea, o sea, es decir, que no sea, que no es una película que se están montando determinados grupos de presión, sino que es viable y que es un modelo en el cual la pequeña agricultura, el, el pequeño campesinado, puede alimentar al conjunto de la población del planeta. O decir que porque a veces olvidamos y confundimos nuestra realidad con el mundo, ¿no? el mundo es mucho más grande y en áreas pues, digamos, no tan, que el sistema alimentario no está tan globalizado pues todavía son este tipo de, eh, de producciones agrarias más de a pequeñas escala las que están alimentando ¿no? a, la, a la población.